Hola, bienvenidos al curso de formación de SINFOS. Hola, soy Adam, junto con mi mejor amigo Paul, les mostraré el curso de Aprendizaje Semipresencial de SINFOS. ¿Por qué debería aprender más sobre el enfoque de SINFOS y qué competencias queremos facilitar? Paul, ¿por qué el enfoque más simple es tan poderoso? Hola, soy Paul y soy miembro del equipo Synfos for Youth Care que desarrolla este curso de formación semipresencial. Hemos recorrido un largo camino para estar aquí y presentar nuestro curso de formación. Todo comenzó hace mucho tiempo con el trabajo de Wilfred Schneider, que desarrolló muchas de las intervenciones presentadas aquí en sus 30 años de carrera profesional. Gracias Wilfred. Nuestra principal contribución al método de SINFOS es trasladar el enfoque principal de los entornos terapéuticos a la orientación y consultoría de jóvenes. Ahora, intentaré responder a la pregunta anterior de Adam. ¿Cuál es el poder del método SINFOS? Con la ayuda de símbolos, Podemos proporcionar a las personas un lenguaje adicional si no encuentran las palabras adecuadas. Los símbolos tienen un significado infinito. Solo usted puede decidir qué significan esos símbolos. Esto podría ser un corazón que late. Esto podría ser un corazón roto. Es mi propia historia, la historia de otros. Esto podría ser mi casa una escuela, una oficina de policía... ¿Quién sabe? Solo usted. Suena muy fácil. Y sí, lo es. Como diría Krishnamurti, todos los problemas esenciales de la vida son simples. Créanos. Para comenzar el viaje de sinfos correctamente, ahora le proporcionaré... Las reglas básicas secretas de SINFOS. Primero, trate a las personas usuarias al mismo nivel. Cada persona es absolutamente experta en sí misma. En SINFOS nos sentamos en el suelo, sin ninguna mesa de por medio, con ninguna distancia artificial. Entienda el problema de la persona usuaria. Tiene que ser formulado con sus propias palabras. Se les apoya para formularlo o replantearlo. Y se busca un título corto. Hay que dejar que presente los problemas con la ayuda de símbolos. Crean una imagen muy clara. Esto evita muchos malentendidos. Tanto la persona, usuaria, como la asesora, tienen la misma imagen. Perciba lo que le dicen, pero también cómo lo dicen. Observe el lenguaje corporal, el tono de voz. Demasiado a menudo no escuchamos, siempre damos el mismo consejo. Así que ponga atención y concéntrese en el tema del cliente. Piense en voz alta. Piense en voz alta sobre posibles soluciones. Puede involucrar a un equipo de iguales. No somos dueños de la verdad. Es sólo su opinión. Se trata de una interpretación personal basada en sus propias experiencias, pero hay muchas perspectivas en el mundo. Finalmente, Deje que la persona usuaria seleccione la solución que le gustaría trabajar. Es su vida y su decisión. Tiene que lidiar con las consecuencias. Una vez más, con práctica, estas reglas son fáciles de seguir y esto es un gran impacto en el éxito del asesoramiento. Un gran paso para el cambio a mejor y una atención profesional a jóvenes. Genial, suena increíble, ¿voy a ser capaz de aplicar esto en la práctica? No parece tan sencillo, ¿cómo prepararse y convertirse en profesional de SINFOS? ¿Podría contarnos más sobre el marco de SINFOS? Claro Adam, voy a explicar los diferentes elementos. El programa de formación dura aproximadamente 120 horas. Desde luego, son necesarias para prepararse mejor. Se trata de una formación semipresencial, es decir, hay sesiones presenciales y sesiones en línea, tiempo de autoestudio. Se hacen diferentes tipos de sesiones, 24 talleres cara a cara, adaptados, donde se reúnen las personas, y 24 horas de clase en línea. Hay alrededor de 35 unidades de aprendizaje, cada una de ellas de 30 a 45 minutos. Las sesiones sin contacto se dividen en 36 horas de autoestudios, reflexión, aprendizaje de iguales y seguimiento. 36 horas son para la práctica. Es necesario aplicar los conocimientos y entregar al menos 3 casos de estudio escritos. Finalmente, el último capítulo es la charla con personas expertas para tratar los estudios de casos y conseguir el certificado. Veamos los 6 módulos de formación. Módulo 1 es el marco de aprendizaje semipresencial, módulo 2 los enfoques subyacentes, métodos infos, herramientas de sinfos, campos concretos de aplicación y finalmente módulo 6 evaluación y certificación. El color azul aquí marca las unidades en línea y el naranja indica las presenciales. Así, por ejemplo, en el módulo 1 habrá dos sesiones en línea Alrededor de una hora y una sesión cara a cara más larga de seis horas. El módulo 2 y el módulo 5 se hacen en línea. En esta diapositiva se encuentra el plan de estudio completo. El primer módulo consta de tres unidades de aprendizaje: el marco de aprendizaje, semipresencial, el proceso de asesoramiento y la base del trabajo con símbolos. Módulo 2. 8 unidades de aprendizaje para los enfoques subyacentes como el enfoque sistémico centrado en el desarrollo y la persona usuaria para aprender más sobre la fundamentación teórica y práctica del método 5. módulo 3 aquí se siente el método y se entiende el proceso de asesoramiento a partir del embarque en el tema de la clarificación. El módulo 4. Explica las principales herramientas e intervenciones concretas como Basic Clearing, imágenes internas, isla de las emociones o caminos. El módulo 5 muestra que podemos utilizar el método en los campos más importantes del trabajo con jóvenes, como la biografía y la identidad, las emociones y los sentimientos, el logro de metas y la dinámica familiar y de grupo. Finalmente, el módulo 6 le prepara para la práctica. Aprende más sobre la evaluación y la certificación. Aplica el método de su propio campo profesional. Crea casos de estudio gratuitos. Reflexione sobre ellos y comparta sus nuevos conocimientos con expertos. ¡Eso es todo! ¡Guau! ¡Wow! Parece una buena formación. Estoy deseando ver la siguiente lista.